Vamos a ver qué No ay Dios me da miedo estar aquí no No lindo estamos en que yo vengo, pero yo estoy como que casi sí la primera vez. Eh, y no es la primera vez que vengo. Esa es la es estación de tren. Se llama, ¿cómo se llama? Parinorte. Algo no así. Qué lindo. Nos vemos más tarde. enseñado nada fui a un restaurante a comer se me olvidó grabar luego yo lo acompañé a un cosa a una tienda luego fui a una tienda y luego fui a otra voy a venir próxima vez como a tiempo voy a venir como a tiempo le voy a enseñar todo y yo me voy mañana yo y que pálido ahora con en parís si yo no he grabado nada es que me da vergüenza este tipo tipo está mirando y tan está, está, está, está borracha y la mamá me dio un vaso. Un vaso de... No, una copa. ¿Qué vaso, diablo diablos? Un, una copa de, de champaña con un jugo. Yo de eso, pero Yo hubiese dicho que no, que no quería beber. Y él dijo que sí, cógelo, sí, cógelo. Estamos en la tienda en la calle donde, donde hay mucha tienda y ay, no. Tienda bonita. Fuimos a la Gucci, fuimos a Galería Lefez. Yo estoy como que estoy cansada, pero yo estoy cansada en verdad. Pero es un pequeño vlog espero que le guste no olviden de DEA. ¡Ay, qué bonito! El viaje más corto de mi existencia Ha sido esto ¡Qué lindo por aquí! Mira. ¡Qué hermoso todo! ¡Está bien bonito eso! Voy a coger el taxi ¡Ay, yo sé que no me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir! ¡No me quiero ir porque duré poco! ¿Qué bien parece si no viene la torre? diablo! No, yo voy a volver Con más tiempo Y todo Ay yo no le conté, ¿a ¿no? Ayer fuimos a, a. ¿Dónde show. Se llama show. Fuimos a un restaurante. Como yo estoy en dieta. te saben lo que yo comí. pollo como a la plancha con una ensalada. <ríe> con una ensalada. Venga, venga a casa. ¿no? Contra la dieta. acostumbrado a comerse a comer vainas no de tapa en una semana cuando cosas bajas y de todo yo en el tiene todo mi caso What? Okay.